¿Cómo está? Felix Games saludándoles desde aquí. A ver este. Perdón, perdón, perdón, perdón. Me acaba de aparecer un anuncio. Bueno, esto ya lo vemos en el video. Bueno, ahora sí la intro. Bueno chicos, tal y como lo ven en el título, hoy vamos a jugar dos simuladores que son de transporte público. En este caso me toca ser el chofer, el que maneja este Y en el otro simulador tengo que ser el maquinista Así es el maquinista ya que es tren A ver, vamos a probar este, este juego Como les digo, eh, bueno, de una vez les voy a decir que, esto, que estos dos juegos van a estar gratis en la Play Store Se los voy a dejar aquí abajo en la descripción Y también en el comentario fijado si es que me acuerdo Porque luego no me acuerdo y nadie me recuerda Qué, gracioso, qué, qué qué gracioso se escuchó eso, Dios mío. A ver, cabe recalcar que ya lo he jugado un, un poquito, ya que yo no juego este juegos que sin experiencia, mejor dicho. A ver, creo que va a aparecer un anuncio. Creo que va a aparecer un anuncio. Creo, eh, creo, no sé. Ey, se me ha quedado trabado. No, no, no, hay Equivocación. A ver, ya puedes continuar. Ey, ¿qué pasa? A, ahora sí. Vamos a continuar con esto, chicos Ey, mis controles está, están muy locos Están muy locos, así no fue como los dejé Bueno, no importa, mira Aquí estamos nosotros manejando este este camioncito Vamos a vamos a avanzar ahora así hacia, hacia adelante Dios mío A ver, por favor, vamos a continuar con esto Llevo pasajeros y si no convenzo a mis, a, a mis pasajeros Perdón, ya iba a decir compañeros a mis pasajeros de que soy un buen conductor No me van a pagar Y si no me pagan Pues no tengo no tengo para vivir ni para comer Bueno, que ya me pagaron la entrada, claro Aquí lo que más me gusta Es que es tan realista Que me pasé un semáforo en rojo Perdón chicos, no lo hagan en casa Y me bajaron el sueldo Bueno, me bajaron dinero Bueno, sí me quitaron dinero, mejor dicho Ahora aquí hay que... Ser... No, no, no, no, demonio mi café, mi café se, se, se está derramando o se, se me derramó Demonios, pero cuántas curvas hay aquí Dios mío, por favor, confórmense que, con que los estoy llevando a su casa A su trabajo Con sus familias Con sus compañeros, si es que es trabajo Ok, mira, aquí tengo mi mapa Es como Uber Dios mío, es como Uber <risa> Tenemos que voltear la, la, la. Ni siquiera hacer lo que dicen estos tipos Por favor, eh, ahora sí voy a, voy a tratar de conducir bien Por favor Voy a tratar de conducir bien ya que yo no soy tan bueno para conducir estas cosas. Mira mira mira qué recto qué recto qué recto. Ay dios mío eso es como GTA solo que solo que solo podemos manejar auto. ¡Ay genial! No me salté ningún semáforo en rojo. ¡Jajaja! No este sí es rojo este sí es rojo. ¡Ah demonio! Demonio sí me salté el semáforo. ¡Ok, mira aquí está nuestro destino por fin creo ¿eh? si sí, aquí está nuestro destino ya llegamos a, a, a la terminal a la terminal de autobuses a ver hay que frenar aquí porque luego me cobran eso esos ay perdón esos semáforos rojos uh -huh. hemos llegado a nuestro destino maldita sea a ver aquí vamos al reversa en reversa mejor dicho aquí vamos de nuevo al frente a ver, mi compañía se llama Kitty Producciones, no me pregunten de dónde, de dónde saqué ese nombre. Ok, mira, ahí nos señala dónde tenemos que llegar y yo estoy por acá. A ver, por favor, yo quiero durar 5 minutos con esta cosa porque también tenemos que grabar el otro simulador. Estacionate a la perfección aquí. Ay, Dios mío, es que para, to para todo hay que tener perfección. No necesariamente tenemos que tener perfección para una cosa, pa para disfrutarla. Ay, Dios mío, ahí está, ahí está, ahí está A ver, acaba de sonar mi celular? Alguien me acaba de llamar No, me acaba de llevar una... Me llegaron una notificación De que no sé qué Está teniéndote a, a la perfección Ahí está, ahí está nuestra... Nuestra... Ahí como se dice nuestra empresa Kitty Producciones Y así es despedimos este simulador Vamos con el otro que es el del tren bueno chicos, pues ya estamos aquí en el siguiente simulador, si ven que censuro la parte de abajo, a ver, Dios mío, es que promoción, si ven que censuro la parte de abajo, no es porque, no es porque haya algo malo, sino es que, es que hay anuncios, y para qué quiero anuncios en mis videos... Tan solo ustedes que lo vean y lo disfruten es suficiente Es que Dios mío, ese maldito anuncio que no se quita Y si lo quito, lo que me parece es que si contrato premium o no Porque para todos se necesita premium Vamos a continuar con esto Una cinemática uh, algo tanto rara Y aquí vamos a comenzar Como ven en la parte de arriba Son lo que, lo que serían las estaciones Que serían los puntitos verdes Re, este, y que al fondo Bueno, mejor dicho Que están Que están también formados por blanco No sé si me doy bien a entender Y al parecer hay dos trenes En la... funcionando Al parecer, al parecer hay dos trenes Funcionando Ok, límite de velocidad 70 70 kilómetros, yo supongo O metros, por yo qué sé. Kilómetros, ok, ok, ok Ahora, vamos a llegar donde está el otro tren No quiero chocar, no sé, si, no sé qué pasa si chocamos Uy, Dios mío Dios mío, tengo que prender las luces Ah, no se prende por sí solas, ojo Límite de velocidad 90 A mí me vale Vamos a aumentar la velocidad porque estamos locos Ok, no hay más Imagínense que voy aquí normal Y que de repente una persona se a las vías y lo mate Ay, Dios mío, quedaría traumado Aún más de lo que ya estoy Ok, se escuchó. Se escuchó que hablaron. Ok, creo que. creo que son.. Creo que es la cinemática o algo así del juego. Ah, ok, quiere que baje la velocidad. Ay, Dios mío, sí, ya estoy llegando a la estación. Ya estoy llegando a la estación. Ay, perdón porque frené así, la lo loco. Ok, vamos a estacionarnos así. Tal como así. Ok, aún falta un poquito. Vamos a estacionar justo donde está la línea roja En 3, 2, 1 Aquí, ahí está Excelente Muy bien, ya hemos llegado a nuestro destino Aquí la puerta nos pide que abramos las puertas Otra cinemática Ahora cerramos las puertas Y vamos a lo que sería nuestra siguiente parada Y ya la última del video Ok, vamos a continuar con esto de momento no he visto que ningún tren vaya en la parte de atrás mía. Solo hay dos trenes aquí. Límite de velocidad 110 kilómetros por hora. Eh, yo no sé a qué velocidad voy. Ok. Velocidad 54 por... Ah, 54 50 y 60. Ay, Dios mío, es que esto avanza. A ver, vamos a predecirlo. Eh, 67 kilómetros por hora. Ahí está, 67 kilómetros por hora Vamos a tocar el claxon Pi, pi, pi, pi Yo qué sé Oh, mira, justo ahí viene otro Otro tren detrás mío No sé cuándo salió No sé de dónde salió, Dios mío Ok, me dan multas Me dan multas, dos, multas Dios mío, qué es esto Qué es esto, vamos a continuar Ya estamos llegando a la siguiente estación Y como ven, ya voy a alcanzar a mi compañero del frente pero yo que sé, ya el video se está haciendo largo, espero y les haya gustado este video corto, bueno no, video corto de 10 minutos. Eh, quiero decirles que ya mañana subo la serie de Minecraft, eh, perdón si no la he subido, pero es que me está tardando mucho. Y sobre todo porque como tengo que hacer videos de, de 10 minutos, me pesa mucho a la memoria. Ahora sí, bueno chicos, espero que les vaya bien en, en su vida diaria. Y ahora sí, ya llegamos a la estación. Y ya podemos despedir el video. Adiós, ay Dios mío. Que este, que, que, muy mal. Y ahora sí, como les digo. Podemos despedir el video aquí con nuestra cinemática. Toda bien, toda Full HD 4K. Y nos estaríamos viendo después. Adiós.